Al, al, al Razer, perdón, los juegos de support no, jugador este ahorita? abra, este, saca este... aguante, aguante y tu va a ir en base no a boca, sí. si, sí, si yo voy a, a sacar mi necro, yo voy a hacer mi juego, así. ya, ya han sacado Relayon, han sacado buenos héroes, eh. tienen datos de Occus, Carmedio, el OD el URSS HC, Relay support ¿quién va, a ir, ¿quién va a, a ir medio? quiero saber, ¿quién va a ir medio? El Destroyer, pero hay voy más oír. El Destroyer es mejor que vaya, que vaya el buscar. Si va el Husqvar yo le cambio la línea, porque yo le gano. Vale, le avisa, pero también le fallo. No, ya ves. No, ya ves, oh, está bien Destroyer, Destroyer. Claro, peón. Pero... Si ¿sí le puede ganar, si ¿Sí le puede ganar el morfe. Sí. A mí creo que me cagaron. cagar. Sí. Por cambio de vida. Por su tercera. de vida, el gato. Vamos a... Al árbol quiere farmear. Bebé. No importa, contar no, que dile, sepa dile, jugar. Dile. No, porque le voy a ganar no igual dile, pues. Le voy a ganar y soy más fuerte, pero contar que sepa jugar... Lo puedes decirle también, ¿eh? ¿Dónde te deja jugar? De... Está bien abajo rajado porque va apoyarte? Ah, tú, bien, tú, bien, tú, bien, tú, bien, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tengo que sacar botes o aún, porque no puedo Tiene mucho rango, fichado un Una no, botita, no, no es que es urgente, no corren ni nada de todo eso ¿Lo no. ves? ¿no? No, no se muere. Yo por mi parte voy a jugar mi mundial, gente. No la caguen. Tenemos buenos héroes, oh? tenemos buenos héroes también. La verdad es que si sí, con team creo que balancea mucho. Ah, tín, eso, eso, a mí, no, tu sopla poto. Oh, es sopla poto sopla oh, O alguien que poto mi setro ya tiene un arma. No, áramate normal, áramate normal. Saca tu negro, eso está Oh, mi negro, найти... oh, respeto mucho. te con negro? no oh, euh -�er ¡Ah, la puta! ¿Cuántos carritos? ¿Estás a la cola nomás, bueno. ¿quién es este, este gatito verdad? creo a ver quién es ah, mi, mi chicaca es con el quinto había que él sí fue, ¿verdad? tiene Fuscar, Fuscar ha ido a bosque ¿eh? de nuevo ha bosque, pero este hueón es otro ¡Ay! ¡Dónde jodas, huevón! ¿Quién le dio velocidad de.. Eh? Ay, qué suerte, huevón! ¡Arró velocidad ahí! No, no le puede meter su Ay, la suerte! Ese skill seguro fue No, oh, bien, no, oh, el, el morfe está que morfea fue. Ah, con razón. Pero creo que no le puede ganar al mundo. Se necesita más oro. Se necesita más oro. Aquí estoy ganando acá abajo. Obviamente que por esa hueá. Ay, carajo. Está también niñito para para invasión, ¿no? de verte. Oh, oye, te le da mucha velocidad, huevón? La madre. No sé quién es todo. Amor. Que de que le esté yendo bajo la vida de ¿Ah? perra, huevón. De. Pero es normal que el Morphe se esté bajando la vida así, o el gato la se ha contrapicado solo, creo El Morphe solo se baja así la vida, puta, eso es así, pero... Sí, pero tiene que saber controlarlo, bebé, porque hay gatos, weón. No va a ser tan cojudo bebé, de, de jugar con la vida baja siempre, cabrón no Va vale a costar. no volver a Ese gato es burro, weón. Quieta, quieta, quieta Igual, ok. <ríe> Soy un buen chivo. No juega el gatito, no juega. Así es, pero eso voy, va, ¿no? de no la velocidad. <risa> Y detuvo a limiar al gatito Y le sigue dando velocidad a este burro ve. Oye verdad, ¿Hay, hay árbol también, weón Esta es locura? Sí. Más no atento el pato. No atento, bro. Ah, con Chávez. Ah, ah. se gusta. Me Ya se ya. Se me no, no, el Se el gusta. está perdiendo Mita Es una gusta. huevada, Ay, pero no sé por qué, por qué puede perder medio, eh. Yo sí perdía medio, la verdad. Yo sí perdía medio. Contra un Husker no perdía, pero contra el Loadis... Lobby... Por eso que le he mandado ese juego. Puta, tan gozo eres. tanto juegas? Sí. Ahí vas. Oh, creo acá. que puedo sacar. Ah, que no. Quiero sacar un mordió. No, creo que. Voy a sacar más. ¿Epina? No creo que saques. Yeah, yeah. ¿Para acá tu chiste? Donde te vueltas a ver sus cores fuertes. Primero que quería sacar la. Ale, ah, ese morphin está loco. Dios barracks are under attack. antiguamente se al servicio simulatorio y, y quiere venir acá abajo, no entiendo ¿Quién está abajo? Sí, el no, no no. gato Te alegra de verte No tiene nada, señor sí, no. Yo voy me mirar, yo voy Ya, corre, corre Ya muere el gatito, ya muere el gatito are under oh, oh. Te pego, te pego, te pego el... Este pírate? Pírate, ¿Cómo se llama? Sí, sí, lo odio, lo odio ¡Ay, concho! Te pego, A esta hueá necesito sacar la pista. ¿no? Ya me mató, ya. Eh. ¡Ay! ¿Cómo te has dejado de mandar, mor? tú le podías... Mira cómo le ha jugado también, pe. No, no crees mucho, de repente Fedeo Ajá, tiré eso, que Sí creo que farme, no, no le voy a decir nada Ya, ya, ya perdió medio, vea Tiene martillo el, el, el... Ahí lo van a ver, creo Creo que saco... No voy a terminar mi Vanguard, papi, yo quiero sacar mi... Estoy pensando en Ley ya, porque en Lei eh, casi todos son Core, don. Para terminar el, el Super Vanguard... Me sirve, aún. ¿Qué dice? Tienes que buscar, no me vas a cojar ni a veces ¿La tiene que buscar? ¿Qué va a hacer? ¿Le vas a pedir? Estamos echando arriba, está volviendo el de se murió el, el, el, el Morphine creo Ya te pide, ya, ya te pillé, ya murió ya eh. wow, ya, te pie, ya, Murphy, te ¿no? ya te pide, ya te pide. Ya te pide ya ya Cuando tengas lava tu patito ahí puedo pelear ¿eh? Te lava otro bueno. minuto Ah, la vas a sacar el corse Te ha ido mal arriba, ¿no? Ya tengo mi vanguardia, yo estoy más o menos, ¿ah? ¿eh? Ah, ya tiene BF, huevo Estaba arriba, Pelado, estaba... Pelado, pero tiene BF arriba, ¿no? Uy, se murió esa capa ¿Y allí se puede ajustar? No te digo que yo le gane a esa basura Mira que viene venía el de a matarme, ve ¿eh? Para mí, para mí como puedan... Mi yo creo que puedo aguantar, ¿ah? ¿eh? En ley, en ley puedo aguantar, por eso lo vamos a aguantar. Va a sacar BM el gato caca. ¿Qué tiene Hola. Hay guarda gratis, ¿ah? ¿eh? Hoy no mienta, ya. ¿eh? ¿Quién murió el árbol no? El árbol sí. ¿qué va a sacar también, ¿no? ¿eh? Porque no veo. solamente tiene botón. Tiene el Mr. Morbo. Abajo está el gato. ¿Guardamos? No, no tengo, no, tengo un mango No tengo mana pero. Te da un, un mango. y.. Le da 6, le da 6, ¿sabes? Si veo que te puedo dejar el kill te lo dejo ya. Bueno. Adelante, hermano, de una tú. Tengo... Eh, tengo cosas ahora, así que... Dale, dale Ay, con esos son de lucha pedazas Vale, pa' ¿va? ¿qué, va? Me sirve eso, va Ahí va. Te rompo la torre yo, lo mejor Yo sí, creo que es ahorita un... un sí, BNB, Cuidado ¿eh? que te caiga el Troye, porque si te cae el Troye te mueres ya, Tengo Vanguard con 6, ¿me pueden matar o no? cómo vas? Por eso, pe, su ya está cargado, creo. Ahí viene, yeah. ahí viene. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Dale, morfing me vi, el Morphine le hace con la mierda mucho, bolón. Yo, Yo soy el mismo nivel casi que el Morphine. ¿Qué ¿Algún ¿Algún tiene? Solamente tiene el meteor, no vale Y el Lursa necesita unos, unos 12, 15 minutos más para que se circule. No voy a apoyar todavía. ello. Tienes tu y para, para sacar el Dominator. Quieres asegurar, así. El gato también va a sacar espina recién para que se active. ¿Cuánto le falta para.? No, tú no vas a sacar. Sacas ese Gozo, así ayudas mucho a la gente. Si hicieron mis stacks ahí, sí, saca, tu botita, mis stacks, saca tu botita y, y saca a Gami nada más. Por el momento. Y entramos en una buena Tefi y ya está ya. Por ahora ganamos. Sí, porque saco mi B y, y, este. y ganamos la mecha. Sí. Yo ya tengo mi BM ya. Por eso voy a postar adelante. Popilar y adelante. Voy a bueno, caer muerta deja para mí, gracias hala pero quisiera sacar otro ítem, weón, ¿no? un poquito más pesado ¿no? pues tendría dato que activado, pero... ¿eh? pero ahorita se pueden activar, puede ser que, no sé, depende de tu criterio pero... si tuviese tan oh, bueno. pesado, esa ciencia se pienso, serviría bastante ¿eh? sí, pero ahorita están están como que farmeando, wow. mira, ¡ah, vaya gogo, vaya gogo ya, ya, pinta quítame yo, quítame medio. Ten cuidado, ten cuidado yo puedo Cuidado, Team A, te van a querer e... caer, Tinga Y Me va a ayudar ¿Tú, tí, tí, tí, No dejen que pushen esa línea, tú eres bueno No dejando pushear esa guada Go Team, go Team, go, go Team, go Team Está solo, está solo si burro Yo lo mato, yo lo mato, yo adelanto, yo adelanto Tranquilo, yo adelanto. tranquilo, yo adelanto No me va a hacer nada a mí, no me va a hacer nada vale, yo, no, sí, te hace no. Ni pincho, ¿no? No, pero tío, yo le gano esa hueá en medio. Ahí al otro cabrón, porque el otro cabrón si me gana. Buen pick el rey, a me Acá aguante esta. No, tú de Fir Fly, ya tú pero nada. Ven, ven, ven, ven. Quiero sacar otra vez, ven, ven, ven. Pégate, pégate, pégate al largo, al largo, porque le cae mi primera. ¡Ay, está, si, al largo. el que quiere que me dé su. No importa, no importa, me da un desarrollo. Ese huevón también está perdido. ¿O oh, está comiendo su, su corri con Oye, oh, eh, el perro, pero Patito, ¿qué dices si saco un lotus? No, Uy, loco, buenazo, buen, así tú, tú, tu, tu objetivo por la. Porque lo único que va a tanquear va a ser tu, pero tú te das meter pepe al juzgar. El único que va a poder tanquear así. ¿Cómo que se va te le vende? Yo tengo daga, papi. Así me das la. Me, me armas, cruzadas de la jugada. Te ya tengo daga, ya. Yo tengo mis de No me, no me faltoso, me. No creen en mí o en mago No me importa, no me importa, aunque tenga sin muerto, no sirve no nada. Ya tengo daga, ya. Si eso les no quieren mechar, bueno, me echar, bueno, mete 6. Ya casi tengo me mi. ya falta. Falta 900, hermano déjame eso, patito, lo que vaya A vos. déjame lo que vaya ¿quieres pelear? tiene, tiene, tiene la el inmortal, ya lo baiteó, ya lo baiteó, ya lo baiteó, Es bug, es bug, ya lo baiteó, Sí, morta, ya sangró, ya sangró, ya ¿quién tiene el inmortal? No? la lursa, no, medio, ¿no? voy rompe abajo ¿no? sí, si es es que tuviese fruto abajo lo vamos a matar al destroyer De ahí pues. ir que un tipo ¿Tiene ese trato ginto? Mira están juntos esos dos son ¿Qué? mira acá? Ya se fue el urs allá No, no, es que tiene... Tiene... Ah, no, está el urs no. no puedo entrar no, si no tengo trato lo lo ay los curó, los curó Ah, los curó, weón. Ah, oh, déjeme para mi Lotus Ah, ya falta poquito ya Que tenga Lotus, patito, tengo Lotus y ya Tendrán War... Oye, War, War, ¿qué está guardiando? ¿No está guardiando? Estamos War, no, war a... ¿Por qué el Lotus? cholo lo pueden sacar ginto en una no, para que para que caminen y luego se levanten como la de Mira, Lotus le puede funcar, mira, para el Fuscar su ulti. Para el gato su ulti. Para Lodi su segunda, para la Relay su congelada. El stroke está acá, mira. Está guardeando, ¿ah? Está desguardeando, guardeando. Lo compré, lo compré. Llegamos, llegamos, ya tengo Lotus, llegamos, llegamos. Segunda, tengo seis, ¿ah? ¡Lo, lo vuelo, Manito, manito, manito, por... ¡Ay me agarraron, me agarraron! ¿Me ayudas? Me di Lotus, me di Lotus papi, ten cuidado, ten cuidado Me di Lotus, me di Lotus, me di Lotus yo Para poder zafarme Ya, ese muere, ese muere fijo, pelean, pelean Pelean ahí Ven pa' acá, con de mare. Le di Lotus, le di Lotus, le di Lotus, me ayude, me ayude Pele, pele Uy, me jodió, me jodió, me jodió. atentos, atentos Pele, pele, sigan, sigan, sigan Le toqueo, yo toqueo. ¡Uy! Uh, ya está muerta, cholista. dónde sí, vas? ¿Ya ves? ¿Está bien, saliendo, ¿vale? team, Hostia, ponte, está. está bien el ítem, concha, Igual. Está bien el ítem. Me gustó, ¿ves? Menos mal que no me desesperé, carajo, en, en comprar el BM. No te compras el BM, bien, el ¿no? Es que está bien, está bien porque... Si es que eso no activaban y nos metían Gampi, el... Ah, BM la que era ciego MH! MH! MH! Está ardido, weón, ¿no? no puede, wey. no te creo. <risa> A tigre tan te Oye, No, aquí el MH, ¿no? <risa> sí, Puedo, lo te, te comparto, si quieres. Oye, Hala, qué locazo, pe! Que ahora se dice MH. Claro, pe. <risa> <risa> Ay, qué locazo mi cabrón, pan de juego es mi H, yo Yo papu? me armo y lo vuelo, ese Husker. bro. ¿no? no, el Husker está contraído conmigo, no va a ser nada de Huskard hasta no. que tenga puta buenos ítems está contraído eso El Audi nomás, es dos, no va a decir que me... Que me jode, a mí es un oh. Ya, ahorita puede ser un... Oye, se, se está yendo el guardia aquí, ¿eh, Timmy o él sigue pensando que no, tiene MH porque tensión. justo cuando yo, oh, oh. Cuando justo cuando, cuando la Relay me metió su hielo, yo guía antes de que metiera, como piensa que tengo MH, oh. ah, son los dedos, pepapi, los dedos más rápido lo este hoy oh, este morfi no tiene nada, está <risa> Patito, mira, se me antoja ahorita sacar un Super Vanguard Pensando en Leia Para que aguanten goma Está bien o no? Te quédale, te quédale. Oye, no le pares balón, papi. Sigue de la corriente, hermano, que siga pensando. A las finales ellos te van a matar buscando que tienes MH y no hay MH, papi, ¿me entiendes? Mm. A la Hola, final, bueno, de P, a ¿verdad? Oye, oh, están cuidado, no se van a morir, ¿ah? ¿eh? No hay tiempo para.. No le digas pensar. nada, déjalo que sigan flameando, que sigan diciendo si sí, hay MH y ya está, ya. Voy a acá a Mato, perro, solo, el se queda, se queda. se queda, lo mato solo el hijo de perro. Hombre. Ya está muerto papi, ya está muerto, ahora, cáncer. vas a hacer? Ya, ven, ven, que venga, que venga el otro cojuda también Hoy oh, viene el Ursa, no, el Ursa sí me mata Yo, no tiene que ir a uno, me llevé a si no formé No tiene, no tiene nada Si lo jalas ahí con ti, no, ya, no, tenía nada, nada. No, no estaba sí, Puede morir a ese gato, esos verdad? dos pueden morir de arriba, ya tengo ya mi, mi, mi crítica, llega No, ya está ya sé, ya se, el Fuscar está guau. Tengan cuidado, tengan cuidado, me ha muerto. El puscar también ha muerto, lo he matado. Bien, bien, bien, bien, bien, vale. Vale, vale. El ya tiene a Gami, está bien, está bien. Qué buen ítem has sacado, weón. Muy, muy buen ítem hoy, muy temprano. Pato, ya tú eres qué cosa le da el cetro. El cetro, carga demasiado rápido la tercera, o se vuelve un. A cada rato parque. No, le da más rango, le da más rango no, la tercera. Rango es el de talento de 20. Ah, el imbécil, él no sabe, deja de engañarlo, <risa> Ya tengo mi M. ¿Qué, o sea, carga más rápido No creo la que. De, no creo que. Sí, demasiado rápido. Con eso puedes estar le cada rato jalando. El down. Le baja el cooldown down. Me juzgará. De lo que ahorita son. De lo que ahorita son. ¿No jalo? Tanto, a ver. 3.5 segundos. tú más para jalar No, 25. que cada 3.5 segundos jala. No, no Si yeah, No, no, no. Sí, wey, no, no eso, eso es lo que demora ahorita. Con el agami es pero... para dejar te cuidado, te cuidado. No soy ahí, no Echa soy ahí. ahí no soy ahí, ahí, no soy creo ahí. que carga en 3 segundos ni cagando. Si sí, huevón, demasiado rápido carga. Muy rápido, carga que lo tienes no, prácticamente la, dice, tercera. Dice, la tercera. A ver, mete tercera, cabrón. No, ahorita sí se demora, peón. No, mete tercera, cabrón. Es un bonito, eh. Con Cetro que 3 segundos, con Cetro. Sí, weón. Le dicen cabra al cabrón. Imagínate con que te saques este... Aunque ya no necesitan ni sacar este Octarín, porque muy rápido, cara, con el Cetro. Con libre talento y más rango, solo igual lo hasta la base acá cada rato. Si sacas refe... Escuchen, escuchen. Es un smoke. Puede ser ¿eh? pero no tengo 6 en 30 segundos 3... No tengo citer rojado, no metes el moca Si ¿sí tienes Ya ya Yo pensé que con sí. cetro iba a ser como el Yo tengo buen daño para me... volar de todas esas cacas ya Su primera rango Ya, ya tengo buenos ítems, ya, yo voy a estar ya, adelante 5, rango. 5, el y y, y... y el, y el, el... Y el patito que haga su chamba 12 segundos tengo el el patito todavía, ¿no? Ya, todavía, todavía, tranquilo Lo puedo jalar ese ah ¿eh? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tú no, muere el morping, ya, mira Ahí qué es, ahí es, es. es, ahí es, buena pelea, buena pelea. Ayuda, bien, se mete un ¡Ah, Ah, mierda. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo bien, mierda, alien, me hizo gastar mi 6 esa rata. One. Uy, destroyer. Ya, está bien, bien, bien. follow, el follow, por favor, déme follow. Por favor, por favor. Ay, ¿dónde está? Tito, tenía 6. No, ya right. no, el permiso me hizo gastar, weón. Me hubieran avisado para baquear, entonces, pues Me voy, Ya estoy, entonces. Vete, vete más abajo, suena a la mano El me anticipó, hizo muy bien anticiparme, no los volaba a todos Me sigo armando, me sigo armando Si lo hubiera visto... Oh, te, te, tal, no. lo, mató, lo mató, lo mató, lo mató Tengan cuidado, ten sí, cuidado Tienen que pusear, no, normal, puseen Son 4 Sí, pero que tengan cuidado por ti, que conoce el carry Ya me me vuelta a mi son chamba Cuidado, me están dando buen espacio Ale, ¿el morfín que fue? ¿Tan guapo eres para meterte así? Está loco... ¿no? Es va, papi, es va. Es Va sí. va a quedar? Matar ¿Quién va Venga, queda a más, Te van a saltar al toque como Zeo ¿no? Están peleando mal ¡Cada mierda ay, tu bajada! ¡Zeo, no pisa! ¿A qué ese Zeo no sabe pisar? hoy bien cojudo! tengo un buen item para, atito, para atito. aguantar, Rafa ¿eh? sí, Desarmada, mira lo que caeron a Tinge, es un guano Sálvalo, sí. sálvalo, sálvalo bajalo, bajalo, con mi turret Tinge atento, eh, no, lo jalo, ah ¿eh? Ven, baja, baja, baja, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando Sigue bajando 6 en 20 segundos, lo matamos, ah ¿eh? no, Le salto okay. Ya lo cae, lo cae, lo cae Tranquilo, tranquilo Ahí lo tu, ahí lo tu, ahí lo por ursa nomás que no me salte el húscar nomás Mira, mira, mira No puedo entrar se muere, ahí Se muere, se muere Uy, gah Resenta, volte, resenta, resenta, resenta, resenta, Vete, vete, vete Me tengo que posicionar, posicionar Dale, dale, dale, se muera <risa> Prememe una caca, prememe una Puta, qué hueé Ah, se muere este creo. Una desarmada creo que... ¡Sola, sola, sola, sola! puta, oh, relajado una desarmada y lo cagas, ah Sí, sí, sí, sí, no, eso claro. es lo que me falta ahorita, eso es lo que me falta. Porque si tú aguantas un poquito más mano siempre, casi siempre los dotas, mi carga aún. Es como que necesitas un poquito más de tiempo para yo poder este... salvarte o es hacer que... una buen, buen, buen combo. Sí, es que yo he entrado ahí para poder salvar la team. No, ¿no? ¿no? Por eso, por eso. Team vete que hace, weón. Le está dando al mucho. gato más velocidad, está fermeando ahorita full, weón. Ya para mí yo Procura, yo, yo no te salvo para sí, cochina. Yo no te salgo para otra. Si meto un buen 6, matamos rápido. El Husker parece que cree, el me quiere cancelar mi 6. Si hacemos un buen smoke, voy a estar atento para ese bolado. Voy a estar atento para él y voy a estar atento para, para poder darte el lotus también. Mira, acá está el lo puedo jalar sí. a hasta... mira, Mirme el Russian, Russian se vea. ¿eh? Los meto 6 a los 3, ¿eh? ¿ah? En... Estoy llegando, estoy llegando. Ay, mi corre, lo mataron. Saben, Saben, se han dado cuenta ya. Mira acá está la relay. ¿Quieres sacarme cabello? El arbolito. Hagamos arbolito. Nada papion. Hoy viene viene Mid. Hoy ganamos, ¿no? Creo que tiene buena porque estamos alto estamos alto hace rato de la nada. Comisión pita, comisión. Tú no te adelantes, patito. Deja papion, deja papion, dis. No tienes que estar ahí, patito. te a tarde, güey. Oye, no es SMH. Claro, van a pensar se que se me ha para la firme. Muy gozo soy yo, ¿ver? A la firme, ¡Si yo no he ¿Qué esa jalada, qué chucha fue? Mientras. Es que si no, no tuviese War, obviamente nunca puedo hacer esa jalada, por, vamos. En la vida. No, si no, por, por eso uy, sí, muy, que te digo que deja los demás que estén pensando, pero lo se me me van a querer caer, creo, me voy. El Bokar tiene BKB, igual con BKB se muere, pero necesito sacar más agua. Bueno, voy a hacer trovo, saca de frente BKB, mano Toma por culo Tengo 6, ya puedo entrar con el moco Ay, mi correo. Vienen a un guar acá, vienen, ¿ah? Patito, dame daño cuando puedas, ¿ah? En las tex, me da daño también Traten de acabarla porque en, en, a la larga pierde El ursa te va a querer re reventar a ti, Raja, para que no lo cagues a Uscar No, no, no, no, no, no te, ya, yo, ya ya voy a tener la barda ya. Vale, pero creo que si tiene Basher, en ¿verdad? ese tiempo, si le, si le sale Basher, te, te puede matar antes de que le metas tu desarmada Mira mi armadura ya, mira mi armadura, Yo tengo más aguante ya Tengo casi 30 armadura ya Mira, Aparte puedo jalar a Uscar, estaba pasando por acá, mira, lo jalo, lo jalo yo no sí, dejar, dejar, quita, quita ley, Que no me jalo, quítale, quítale el daño, que no me caga mí. si no me caga a mí se mueren ¿qué? todos ellos ya le quite ya le quite daño tranquilo tranquilo ya le quite daño pueden pelear posicionate posicionate yo voy a pelear posicionate sí, hoy oh, se vale vale pisa si sí, mueren los dos ah ¿eh? ya murió ya murió ayúdame ayúdame por, por no morir ayúdame ay no me ay, morí, ya me, mataron. me pago no no si sí. Ahora a ganar la, la, la team falcon sí. era para que esté team rápido ahí, mucho mucho ese morón los es que te han adelantado a ti tres está bien Dice que tenían guar, no ah, tiene Tienen guar, weón. Te dije, tuvo atrás, weón. Vete, vete, que lo van a seguir, ¿no? Igual que la, que la vez pasada, van a buscarla. Vamos Ven, a trae, vete, vete, vete, vete. vete, Encerró mal, encerró mal, vete, vete. Vete, vete, vete. Puta, tenemos buen combo, pero, es, pero me está. Tienen guard y están anticipando, weón. Tú quédate atrás, weón. Y por tienen este, BKB, ya sale parte. mi BKB, por eso sale mi BKB ya. Mientras que te decidas Jalo la이어... o jalo, te, te anticiparon ahí. Sí, ¿eh? Porque tenía guarda un te pues? a uno. BKB pato o no? ¿Cómo? Igual les cae tus pisada si tienen BKB Sí, Si les cae igual. Yo juego cuar es caro, Ah, sí, te divino tu ulti. Creo que sí. Tiene lentes de destroya donde sea, meter su esto. Ahí está, mira, ¿ves? No me echan, no me echan así, weón Ahí está, ¿qué sale? ¿Qué sale, burro? ¿Para qué sale? Terco, este... Terco, burro... Uy, lo puedo matar, no, no armamos... Ay, vengo, a esa a ¿cómo estás a salir así? Si son... No, pero si acá tenemos visión y no estaban, y acá tenemos visión y no estaban, no sé por dónde caído Patito, ¿dónde estás? No, no, vino y me iba a cagar Uy, pero weón, estoy ahí... Dire Te are under attack. A me morí, puta. madre Vete, vete, vete. No es tercera, weón. Primera, primera fue. Primera. Ah, primera. la mierda. Ya está. Ya estaba! Ese fue ese cabrón, ya ¿A suertudo? Sí. está. Ya está. Ya Ya está. Ya está. está. Ya está. Ya uno. Por uno están echando, weón. Están se muere primero el rajado, si primero se muere Tim, ¿no? luego el rajado, puta, luego yo y así vamos a perder. ¿o? No mienta Si te das cuenta estamos solo están echando juntos, son puta, si es que me echamos juntos también juntos le ganamos, son Cancelaje tu TP, no mienta Dice si primero lo, lo, lo están adelantando él el weón No, eso es, es con, la wea, ese, con la wea de ser que hace ese morgue, Qué basura Bien, bien, bien, se fue, se fue. Batalla, Pero, ¿tienes Podemos seis? voltear todavía, yo creo que si salgo sí Bien, atento, ahí salgo ya, ahí salgo. Porque metas tu esfera, porque metas tu esfera. Cuidado que el urso va a querer saltar, eh. Ya metió sí, su esfera. Sí. Va a querer romper, va a querer romper. Ya rompe, metió BKB, cabea, ¿eh? Si revivo lo hace, le ya, persigue. Ah, a mí, mira. Tienes año, tienes año. Salgo. Entra, entra, entra, tiene la pisada el. Tiene la pisada El, el... el... Atenta, patito, chica me meto, chica me meto si? Vale, vale Este tiene que ser la volteada Acá hay un huevón, acá hay un huevón, arriba Lo bueno es que tengo harto pero daño, el bueno, daño... Este... Yo, yo tenía yo a armada, si sino que nos están cagando Tengo harto daño ya. Es que la primera te anticiparon, claro, dos veces hemos anticipado, yo era puta que nos han cagado uno por uno. Yo tengo BKB ya, con esta guay tendríamos que voltear aún. si jugamos bien lo romper, a romper nomás No creo que venga el traje yo. yo me paro adelante Yo, yo tanqueo y estoy puta madre Atento weón yo. yo te voy a dar Lotus, yo voy a aprovechar en darte lotus yo, ¿ya? bueno cuando, cuando meto me mi save, dejó, puta ¿verdad? ahí me da el y lo colocamos tengo daño, tengo daño abajo puede ser, ah ¿eh? pero también cuando puedas sacar tu BKB también, llenaré. La... Yo tengo, tengo BKB oh, oh, oh, oh. si carga, carga mi save, podemos abajo, incluso ojo, mechar ojo. con mi BKB, ah ¿eh? ¿Cuánto, ¿cuánto falta? falta un minuto todavía, falta mucho normal tenemos visión, Está podemos incluso cheche. mechar aquí, ah ¿eh? ya, ya, si viene, si viene, obviamente, si viene, pucha, pireme. vamos a estar dando vueltitas hasta que cargue mi 6. Pero posicionense bien ustedes porque como les digo yo voy a estar adelante, yo voy a campear ustedes no estén adelante. No, estén no, no creo que vengan, 40 ¿Esperan? segundos más. No. Casi nada, ya 30 ahora. Tengo, le he dado mi, mi, libro, mi talento de más rango, así que si yo puedo jalar San Pincho, ¿eh? no le da dado armadura porque puta, podemos perder y de la base podemos jalar. Todo. Atentos, lo jalo. Vamos no, no, a dominar el es que esa nota tienes que decidir tú, peón. No tienes que preguntar, weón. Vale, vale. La te depende de ti, Puta madre. Se puede morir, no el puede morir en destroyer. Ah? ¡Mete, mete, jala, jala! No, no tengo, tengo, ¿tú? ¿tú, tengo seis. ¿Cómo, así se mete más. ¿No no voy a entrar así, weón? ¡Ataque Pueden morir o ellos, sea, si es así que se juntan. ¿Vale? No, si sí, me pisaba, weón. Atentos, así tengo, así tengo. Atentos. Adelantelo, adelantelo, adelantelo adelanté, lo adelante. ¡Adelante, por favor! ¡Por favor! ¿Dónde están? ¡Acá, acá, acá! Ay, ya me morí. Ah, muy tarde, weón. Muy tarde, a ver. Está pegando solo ahora. Si me ayudabas un poquito antes, weón, te ayudaba. Claro, no, no es que yo te... Ayudar. Es que ¿sabes por qué? El Ursa me, me saltó a mí primerito, weón. Me saltó a mi. El que la acabó acá fue justamente el eso, Es que justamente por eso... Es que Estoy que te digo que tienes que cuidarte bastante porque te van a buscar a ti. Es que estoy, si estoy atrás, no me pon, voy a ¿no? chapar, no me voy a chapar. Pero hasta que tú te metiste así, yo no podía meterme de frente porque si no me acaba el Ursa y eso que Mira, metí yo, bien ¿eh? no, porque no. lo jalé al ursa todo lo jalé y me posicioné bien y lo jalé todo y metí pero ese estaba seco ya claro ya estaba muerto ya. un poquito tarde yo agarré al justo acá y al y, y la weón y le había tirado a la barda y segunda antes que de, antes que la active BKB por eso que estaba bien la, la pelea weón. a su, de, y, de, y, de, y de ellos también casi todos tienen BKB ya weón tiene avisales hijo de perro casi todos tienen BKB weón. Este weón está entrando mal el Morphium. No, ah. Piensa que con su éter al puta mareo. Le va a aguantar a todos. Salgo en 10, salgo en 10. No gasten la Forti todavía, en no gasten la Forti, no gasten Forti. Un chaleco. Bueno, sí. Dinosaurio. Si el burro se activa, así o no. Normal, normal. No, la ford dice activo cuando sale el carrito para poder pelear Esto si tiene Megabacher o Ya tiene, peana Abajo está pushando el destroyer me echar o al destroyer lo jalo Ve ve ve ve ve ve ve ve es ve es ve Es ve papi es ve Ya se ve un ya murió, se ve un ya murió, se ve un ya murió ¿Qué tienes a sed? Caca, ya estás ¿A quién agarrarás? ¿A matín? ¿A ti? ¡A mí, a mí, a ¡Vamos! ¡Atento ya! Ya vi que no tiene sedia. ya ¡No, no, no, no! no la mierda! Está muy armado, tiene a Gamis Tiene a Gamis, está muy armado Está muy armado el hijo no, de ¡No, puta madre! ¡Ah, qué asco! Y papi, vamos. Está mal, ese muerto en la caga, Entra si da, quieres. Quítalo, ¿eh? quítalo, quítalo. Leía la barda, leía la barda, leía la barda. ¡Ay no, atrás, no, atrás, está atrás, salen. Lo di caca, weón. ¿no? No tiene daño, no tiene daño el, el, el ursa. Ah, pero tiene, pero usa tu lotar el pe rajado, tiene el otro ahí, el loto que diga. Ah, si no me ha lenteado. Vale, A ver, vamos para llegas? ratito llegas, unta. ah, ajá. Ah, ah. oh, vale, vale, vale, vale. Ay, mi conchazo más, el árbol tiene nada. Está mal, necesito que se ha quedado, huevón. Ese huevón puede adelantar también unos y hacer una buena step. Yo no he podido sacar otro ítem de aguante más ¿Qué no? le doy más, yo? ¿Más de un vez, segundo más a mi talento o más por más, más más daño dale daño dale daño daño no daño? Daño. necesitas daño necesitas un poco más de daño porque si es que yo muero solamente te harías tú, tú eres el único daño el morphe no, sí, no. no tiene nada pues de daño la relay podemos no, matar tiene... también van a querer anticipar si tienen guardián cuidado ya el guardiola guardi la relaya no, no tiene Sí, ah, bueno, no, son 3, son, son cuatro son 4 que están vivos. ¿eh? Uy, Dede, Dede, Pato, Dede, Dede, ¿Dónde, dónde, bueno, mina, bueno, la, bueno. la runa arriba, la runa, la runa arriba. A toca, toque, toca, toque. podemos pelear, podemos pelear. No, no, no, no tengo seis, ¿ah? No sí. te exites, ah siempre te exites, Tengo en 5 okay, segundos, 5 segundos. Ya, ve, ve, ve, posicionate, posicionate porque por ahí están, posicionate, posicionate bien, por ahí están, por ahí están. Tiene queso, tiene queso el Ursa. Igual si se si lo, en saco, en lo, en lo en reviento, más, vale, vale, vale. mete más mete más. tu necro, mete Atrás. tu necro. Atento, pute tan abajo. ¿eh? Por eso perdemos, pero Mira, mira, me quedo entero el... Le meto puedo ves, meter ves, seis, ves. atentos, atentos, atentos, atentos. Ahí no, no, no, no, no, casi, no, no, no, no, no, casi no, los dos, no, sí, huevón, era bueno, Si los tres ya están juntos ya. Casi le meto SEO y era bueno, tengo el el dedo. O si se meten tengo visión pero los vuelos no, los, salve, los no, mato. No. Mira acá los chaparon. Solo era para que pises, si tienes de Atento, atento, ¿Tienes, eh? 500, eh? De daño, huevón. tienes como 500 de daño. Tengo ¿no? daño, pero por eso quiero me echar yo. Leí a la barda, gato, leí a la barda, gato. a la barda, leí la barda. quiero me echar lo quiero matar al gato, no, no, luz ursos me Me muere, Dire are under attack. Tratemos de acabar weón, esta es eh, la oportunidad eh, eh, Escúchame pato, tenían... Tienen, tienen mejor dicho, visión acá weón Por eso que se, se metieron ahí weón Ya, pero igual peón la cagaron Porque ¿Oye? igual yo, yo puedo meter a todos ahí, viste? Bien tiempo, put*** no, Se lindo. pagaron, se pagaron Uy, back? Ah no, no, hay que tener que se paguen, que se paguen más Que se paguen más, ojalá atentos, así jalo, no, no, ah fue. Estamos fuertes, estamos fuertes ¡Dai, mete, Te ¡Mete, te mete! No, ya, ya, ya se daguió, ya se daguió, ya, ya se daguió, ya, espera, ya se daguió, ya. Tienes Lotus para que se desespere y te meta a segunda, peón? y se esconde el mismo también. Pelea adelante, no tú adelante si No, quiere. No, no, espérate, güey. Sí. Atentos a... Al Huzgar. O al Ursa. Tienes Lotus, tienes Lotus, tienes Lotus. ¡Fuede, tengo Ultima! ¡Fuede, tengo Ultima! Ya, ¿ves? No te va a pelear no, porque estás... rompa. Rompa, rompa, rompa. rompa, rompa. Voy rompe romper, voy ahora sí. Puedes pelear, tienes loto, tienes loto, puedes pelear. No tengo... La cual, la verde, el no, yo no puedo... Tío, me me tranquilo. Tío, me me tranquilo. Tío, me tío, me está bien, el destroyer Tiene tiene la, Igual, pero no lo puedo bajar en pincho. Ya, es va, entonces, va, va, va, va, Ya, va, ahí va, va. va, va, Rompimos la torre nomás tengo, tengo oro Bienvenida ¿Sabes que te falta, patito? Que te saques algo que le baje el cooldown a tu ulti, weón No sé si es Agamis, creo O oh, Refri, ¿sabes? Oye, oh, oh, si sacas Refri, claro, Refri, sacas sí, me, la, weón, joder, todo, recontrasaco ¿Tienes, la mierda, tienes, tienes, tienes mil, te quita 300, 600, te quita casi la mitad, weón Ya es lo malo, te que por eso nunca le porque es porque siempre le daño o oh, ¿Quién está me echando ahí? Algo debería... De... No, no, no. Debería sacarte otro ítem que te pueda dar un poco más de mana también Para que te pueda alcanzar Tengo 4.000, te saco. ¿Un que crees que sea? estamos buscando mí. el urso, me está buscando el urso. ¡Venga abajo y se muere el Ursa! Ah, no está, sí. está guardando, está guardando, está guardando. Ah, no, no, no, tranquilo, tranquilo Voy a terminar Está viniendo solo, se está esperando ya, el Ursa Ya se te sacaría un chivas, es un chivas Entonces a tener 30 y tantos de armadura. Aguanta. Estuviera coqueado. yo jue ¡Juego de quinta ya! ¡Ah! Madre mía, mía. Un refe sería piolaza. Se. ¿eh? Uy, ya tengo ya, completito. Qué rico. guíame Qué rico. Y ahora sí, con esto me voy a meter un poquito más, ¿ah? ¿eh? Con más confianza. Tengo mi chivato ya. Tengo seis ya. Parece que se vienen porque están por allá Pueden venir con smoke, tengan cuidado, ah ¿eh? Me voy a curar un poco de mana ya en el tiempo. Smoke, smoke, smoke. Ahí tienen gore, ahí tienen barco. He dicho que tienen guarda ahí. He dicho que destroy, que tiene la guarda. La Mira, los traen, los traen. Ya lo vi, lo vi, lo vi. ¿Lo adelantas? Puta, me cerró, me cerró, me cerró. Chápalo, chápalo, chápalo Bien, me salí, me salí, me salí, me salí, me salí. Tengan cuidado, tengan cuidado, eh. Te locos, estoy locos, ten cuidado. Me echen, me echen, porfa, me echen, me echen, le di a la barda, le di a la barda, al, al le a a la barda Me quiere matar, me quiere matar, conchetumario Ya me mataron, amigo, weón No, que si sí lo matas, bien, bien no, Ah, el carajo, tengo basher, weón Lo cagué, lo cagué al Ursa Casi al, perdemos, jo, weón, weón, esa tefe, weón Creo que si me moría igual que esos dos lo mataban, ¿no? Sí, porque estaba ahí en su, en su ulti de, de Team, y estaba el morto vivo, tenía. y estaba Team Yo ya me había muerto porque me dieron todo, weón Fue un arroz con mango ahí, weón todo lo que tenía escúchame no tiene bye va que va, el ursar y el puscar si no me equivoco ¿eh? el morping debería ent entrar ahí se ¿no? un criterio ¿no? entra pues viejo no puedo jalar ¿eh? ya ya se muere ¿No? se muere ¿qué hace morping ya se fue se fue no lo mato lo mato lo lo, yo, lo, yo, lo mato no bien, bien bien bien bien bien bien bien se pagó romper nomás tu tarde de joder esa caca Joder, tío, ¿tú tien, tien, esa caca, tú! tien, caca, ¿Me va a cagar a mí? Tío, tien, esa caca. Vale, carajo, tío, no sé ni si pincho, pero bueno...